Cristo. Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? En esta ocasión les traigo un nuevo video en el cual es cómo obtener el mensaje secreto de God of War El mensaje que dice en el cielo, Surrender Kratos, ríndete Kratos. Aparece escrito en el cielo. Y bueno, es posible conseguir dicho mensaje en el templo del oráculo si se pulsa R2 sobre una pequeña luciérnaga en el altillo izquierdo de la fachada del templo en la parte también superior del cavado que está haciendo el enterrador que es el segundo R2 que tenemos que presionar y el tercero sería entre las dos antorchas que hay en la parte inicial del puente por el cual se llega al lugar la frase dice surrender Kratos, ríndete Kratos entonces hay que hacer esto que es muy sencillo y muy fácil yo voy a indicarles paso a paso cómo hacer los tres pasos a seguir para completar dicho proceso obviamente cabe recalcar que hay que hacerlo una sola vez presionar o aplastar una sola vez R2 para poder culminar este proceso que es súper que sencillo entonces yo les indicaré cuál sería la posición y cómo hacerlo de una manera en el cual ustedes no se van a equivocar para obtener dicho mensaje que dice en el cielo surrender Kratos ríndete Kratos esto es debido a su familia porque él la mató debido a los poderes que le dio Ares vamos a hacer esto muy sencillo muy fácil entonces vamos a la fachada a la luciérnaga al lado del cofre rojo de orbs hay que hacerlo ¿ok? Me pauso un momento para poderles explicar dónde es que se debe hacer esto. Entonces, en la parte derecha, al lado del oro rojo, del cofre de oro rojo, ahí justamente, en esa esquina, hay que realizar esto. Entonces, ustedes van a hacer tal cual como yo lo hago. Entonces, yo me sitúo en esa parte, en dicha parte. Y bueno, no he presionado R2 todavía me sitúo así mirando para allá y R2 listo nuestro primer punto punto punto punto ahora vamos al siguiente punto que es aquí R2 listo donde el enterrador ahora vamos al inicio al pasillo debe ser en medio de las dos líneas en medio de, de, perdón, en medio de la línea del, del inicio del pasillo aquí justamente en medio tal y como yo estoy, ahí está R2 ahí aparece el mensaje Surrender Kratos este mensaje no te da nada adicional solamente es eh, un traje especial y ya entonces como les indicaba es súper que es sencillo realizar dicho mensaje secreto y bueno ahí pueden obtener una imagen mucho mejor de su Render credos próximamente estaré subiendo videos relacionados a mismo God of War pero los clásicos porque es un juego super que interesante hay muchas personas que les gusta cazar este tipo de bugs o secretos o vainas así super que raras así que esto me parece súper que interesante en el cual yo puedo compartir, ya hay un video en el cual hice magia infinita Orbs infinito, así que estaré constantemente subiendo contenido a mi canal de lo que es este juegazo, esta aventura la cual Kratos eh, tiene un desenlace muy bonito, entonces espero que les haya gustado mi video, no olviden comentar y suscribirse, nos veremos en la próxima, hasta luego.